Ha sido una reunión muy productiva, muy positiva con toda la mesa de enlace a nivel provincial donde participó Federación Agraria, CARFE, Sociedad Rural Argentina y Coninagro. Ha sido una reunión de, de un intercambio fluido, digamos, eh, donde eh, las entidades fueron planteando algunas cuestiones puntuales y nosotros desde el punto de vista provincial fuimos comentando las herramientas que por ahí tenemos vigentes en determinadas problemáticas que ellos fueron planteando y dejamos abierta una agenda de trabajo continua como venimos desarrollando hasta el momento y bueno seguir trabajando en forma conjunta. La participación del gobernador clave porque bueno ha sido la primera reunión donde él ha recibido a toda la mesa de enlace así que bueno el gobernador ha podido contar en primera persona cuál es el trabajo que venimos que venimos llevando adelante esta, esta gestión de gobierno en cuanto a distintas políticas productivas que apuntan fundamentalmente a acompañar al sector y a apoyar en, en, distintas, en distintas acciones vinculadas a subsidio de tasas de interés, a, a la conectividad que está anhelada en todo el sector productivo, eh, vinculado a todo temas de infraestructura rural y demás. Así que ha sido una muy buena reunión y bueno, nos llevamos una, una importante agenda de trabajo.